Avisadme cuando tengamos ahí al otro lado de la chicharra, del Skype, a Roberto Centero. Y mientras tanto le voy contando a nuestros espectadores que hoy nos ha honrado con su visita un tipo que ha sido reelegido recientemente hace unos meses, presidente de un país que es todo un continente, presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, eh, tercer mandato. Es un tipo que pasó por la cárcel por, por unos temillas que nunca, a mí nunca me ha quedado muy claro al final si ahí había lío, si había pillado, si no había pillado, porque luego pues dijeron que... que no sé qué, de que ahí había fiscales corruptos y jueces corruptos, bueno, el tío es un expresidiario, y además representa el neomarxismo más mugroso y más repugnante de, es decir, forma parte de ese corpus, de esa ideología criminal que ha asesinado en el último siglo y medio a más de 100 millones de personas, como nos gusta repetirlo, porque es verdad y como es verdad, y hemos leído un poquito más que toda esta casta que nos gobierna, pues nos permitimos el lujo de decirlo y no pasa absolutamente nada. Y luego tengo aquí a don Manuel Zalba y ahora Centeno que se va a conectar, que nos recordarán, por si hay alguno que haya vivido últimamente en otro planeta, que es el Foro de Sao Paulo y que es el, el grupo este de Puebla y todas estas cosas de las que cobran y muy bien gente es como dicen, dicen, yo no lo sé, José Luis Rodríguez Zapatero y tal. Ha estado aquí Lula da Silva, se ha dado un beso, un abrazo de hermano con Pedro Sánchez con sabor venezolano, con sabor chavista, madurista. Eh, me, lo repito también, pues sé eh, que les gusta a ellos, ironizan, oh, ya no es a decir lo de, lo de Bolívar, como el, el que se cortó la coleta hace poco y tal, lo decía el otro día, sí, sí, se cachondean, pero le fastidia, Con lo cual todos los días bolivarianos, chavistas, comunistas, marxistas y gentuza de la peor especie. Han hablado de Mercosur, han hablado, ha, ha dicho el figura que compartimos unos lazos de la leche y una historia común y tal con Brasil, que es precisamente el país, yo creo, y mira que esta vez es el río de Janeiro, pero el país con el que menos compartimos todas estas cosas, porque es el único país, como se sabe, que no fue colonizado por los españoles, sino por los portugueses. Vale, igual el figura ese día no... No, no fue a clase, ni idea, pero... Hay un punto, y no es un punto menor, sino que es trascendental, muy importante, que eh, pues picaba la curiosidad de los cuatro periodistas libres que van estos aquelares. El resto, lo vuelvo a repetir, van allí y les dan un abrazo los jefes de prensa y los directores de comunicación de los ministerios, les lamen bien las botas y preguntan lo que tiene que preguntar. No sea que se queden sin alguna tertulia o les quiten alguna colaboración en algún digital afín o amigo. Un asunto no menor, ¿cuál es el de la guerra de Ucrania. luego muy corto, Pedro Sánchez Castejón, Pedro. Sánchez Pérez Castejón desde el primer día pues se alineó porque le dijeron tú tienes que pasar por este aro, se alineó con la tesis de la Unión Europea, de la OTAN de Borrell, que de vez en cuando le llama y le da una teórica, no vaya a ser que un día se líe y diga lo que no debe, y tal, y entonces Putin, malo, malo Putin, Putin malo, malo Putin, no sé yo si Lula da Silva está al 100% en el, en el equipo de, de Putin, pero desde luego no está en el equipo de Zelensky ni de Ucrania, y había, como digo, morbo esta mañana por, por ver ahí cómo, cómo sorteaban, cómo hacían esa, esa, ese, ese enjuague de la equidistancia en la rueda de prensa que han tenido a bien conceder el expresidiario Lula y el figura Pedro Pedro Sánchez. Al final han dicho que, que, bueno, que aquí lo que hay que hacer es terminar con la guerra y con el hambre en el mundo y que está mal que se muera la gente y esas cosas tan profundas que dice la izquierda. Don Roberto Centeno, buenas noches.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 Otro para todos vosotros. Adiós. Bueno, vamos a ordenar un poco el debate. Esta coletilla que le he metido económica, esto es para la última media hora y ahí me voy a apoyar en, en usted don, don Manuel, que sabe y sabe muchísimo de, de, to, de toda esta ciencia contable abstrusa para el común de los mortales. Pero antes quiero empezar por Manuel Salva para que me hagas una valoración, la tuya, acerca de la visita de Lula, de Lula da Silva. No solamente lo que tiene que ver con, con la guerra entre Rusia y Ucrania, sino bueno, pues en, en nuestras relaciones con los países que están al otro lado del Atlántico. Sí, como te comenté alguna vez, además yo nací en Miami, que es la Capital Iberoamericana de la Libertad y he trabajado desinteresadamente colaborando con las asociaciones del exilio, tanto también de los años que los ha pasado, que los ha pasado también muy mal Brasil, como las que te puedas imaginar, de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y de otros países del entorno. Y estuviste, a los por que si, la mayoría acuden a Nueva España o a Miami. Así es, y estuviste, por si alguien no lo recuerda, en la última cumbre, por sí. ejemplo. Así es, y además tengo incluso la suerte para ya entrar <coughs> en materia de, de servir como cónsul de un país centroamericano así en es, Aragón que es eh, de los pocos que queda fuera de esta corriente eh, neomarxista. Que, que es neomarxista que se ha generado ya lleva años, pero que de momento en estos últimos dos o tres años está apoderándose de toda la región. Entonces, ¿Qué, podemos... ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Eh, es, sí, play, bueno, coge, con, coge minutos... La, la visita de Lula, lo que hemos visto además... Eh, eh, una noticia que he visto hace unas horas... Es que tiene incluso un grupo de unas 20 personas... Completamente capturados en una cárcel de Brasilia... Que son de los que se supone que estuvieron en esa invasión... Que hubo al Congreso brasileño hace unos meses... Pero eh, Venezuela, Nicaragua, Brasil... España se ha convertido desde hace unos años en el satélite de todas estas dictaduras que se apoyan para entrar a la Unión Europea y para servirse de todo lo que está sucediendo, porque además desde que está el gobierno de Pedro Sánchez los aliados que tiene de Podemos y como hablábamos de estas nuevas marcas con Yolanda Díaz de la Cabeza, llevan por lo menos 15 años nutriéndose de todos estos gobiernos, prestándoles asesorías, cobrando de estas dictaduras, de estos países en los que después se ha convertido en una pseudo dictadura y que estamos ahora recibiéndolos en España con esos viajes sospechosos que ya se nos hemos olvidado de, de la famosa vicepresidenta venezolana ah, que Delsi, vino hace unos años a buscar ábalos al, al aeropuerto una noche, es, bueno, la, de las, y, la de las maletas Y obviamente España siempre ha sido un punto de apoyo para todos los países iberoamericanos pero ahora ven con este gobierno todas estas dictaduras que se han ido asentando y que ahora quieren además modernizarse con, con Venezuela, con este nuevo proceso de, de paz, de vuelta, mejor dicho, a la democracia que se va a ver la semana que viene ya en Colombia con Petro, que Petro va a ser además el próximo invitado iberoamericano de pero Pedro Sánchez de España. todos estos, perdón que te corte solamente un instante, todos estos vienen, pero vienen porque en calidad de que vamos a ser los próximos presidentes de la Unión Europea, vienen a ver al, al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en calidad de, de que está viniendo bueno, realmente, esta gente. lo que hablaba... Han venido, pues como es lógico, por los lazos que tenemos siempre España con los países iberoamericanos, Ajá. pero actualmente, y en estos viajes que, que estamos teniendo más que sospechosos, tienen reuniones con esos grupos asesores eh, que tenía Podemos, eh, con el famoso casos de, de Monedero, vale, las sea, famosas empresas interpolíticas vienen tenían, Vienen a eso. Porque vale, vienen con equipos vale, de asesores, ya, pero ya es, es que además no deja de ser una pseudo red medio criminal la que se ha gestado en estos últimos años con los dineros que se han recibido para hacer esas asesorías políticas, para asentar esas bases en los países iberoamericanos primero y después en España. Porque al final todo lo que estamos viviendo ahora de las nacionalizaciones que se está viendo que va a haber o que ya están sucediendo y que se van a completar a 200.000 personas de países iberoamericanos que van a poder votar en estas elecciones son artimañas que ya usan en esos países para de una forma pseudo democrática, quedarse con las elecciones y tener unos procesos electorales pues un poco sospechosos y por eso yo no estoy todavía muy tranquilo con ese 80-20 que ha dicho Carlos Cuesta de posibilidades de que Pedro Sánchez pueda seguir, de ese 20% que quizás pueda ser incluso un poco mayor, Dios quiera que no, pero que estos países tienen todas esas artimañas muy bien puestas, la hemos visto en las últimas elecciones en Colombia pues sí. obviamente aquí no va a haber compra de votos pero sí que puede haber una ingeniería electoral No, es más muy fácil, bien, es lo que tú hecho. sugieres, que yo no sé si, si será o no, pero bueno, pues claro otra forma cuál es pues engordar el censo claro, pues engordas el censo y, y ya está. Oye, ¿quieres ver? No sé si a lo mejor no me he fijado ya habéis puesto las colas y si no pues las volvéis a poner del cariñoso recibimiento que le ha hecho la colonia brasileña en Madrid, que es, que es no nutrida. Yo he conocido locales extra donde se come y se cena extraordinariamente en Madrid y hasta te puedes tomar alguna alguna caipirilla, América, o regalo otro corte, eh, muy grosos. Eh, eh, la casa de América, eh, la colonia brasileña en Madrid que es maravillosa, pero que no no parecían eh, pues no es que parecían este señor tiene un pasado criminal, muy muy partidarios muy, muy partidarios de que el tal Lula pues eh, se diera una vuelta por aquí esta mañana. No no se oye el pero vamos le han le han chillado ahí un poquito pero y se tal. Ha dividido con pero Es que es un país es que absolutamente un título muy complicado desde de su pasado sindicalista eh, pues muy ligado no, también a no, la. Y a además yo creo que la relación de España con Brasil no podemos equipararla a la que tiene con Portugal. Yo creo que es evidente que con Portugal... Claro, claro. Por Roberto lo centraba, que no caía yo, pero si es que ayer fue el 25 de claro, abril. Claro, el 25 de abril. Y o además, de, además ha orina. ido para entregar el premio Camões a un compositor brasileño, a Chico Buarque, que le dar el premio Camões, ah. Se lo ha dado... Eh, Revelo de Sousa, Sousa. Y, y, y Lula se la han dado los dos. Eh. O sea que realmente yo creo que ha venido a Portugal, ha venido a España y es posible que el viaje tenga otra finalidad y que nosotros somos, podemos decir. Que, que venía de paso. ¿eh? Pasado, sí, pero ¿Para? la red, pasado, pero ya ya? para concluir un poco este espacio, que, que hablábamos con todas las empresas de consultoría política que se, que se gestaron ya antes de Podemos, que además precisamente, y eso es triste, que no se haya denunciado y puesto pues la luz y los taquígrafos, sobre todo lo que sucedió con la creación de Podemos, con, con ese supuesto dinero iberoamericano, venezolano en concreto, que sirvió para esa financiación inicial, uh -huh. lo hemos visto en todos los países eh, que en los que se ha dado ese vuelco a la izquierda. Están completamente introducidos... Se pueden llamar cédulas, bueno son así aunque no sean terroristas, cédulas de inteligencia que vienen de España a estos países para adiestrarles, para darles una capacitación además recíproca, porque nosotros también no nos nutrimos de ellos. Yo he vivido en Colombia también un par de años y cuando iba al Congreso de la República de Colombia me encontraba muchos asesores españoles que estaban introducidos ahí, casualmente todos con partidos de izquierda. No vi nunca ninguno, si sí, en visitas de cortesía, pero no trabajando directamente con ellos en partidos de centro o de derecha. Y están completamente Julio, adoctrinando... por su... Manuel, que este viaje bueno. más o menos folclórico ha puesto de manifiesto la esquizofrenia ideológica del... De Sánchez. Claro. Por una parte tiene el lado, podemos decir, del Fordo Paulo, de Zapatero, de Lula, y por otra parte es que el 12 de mayo, lo dijo ayer en el Senado, dice, oiga, que, voy, que me va a recibir Biden, por pues, si no nos habíamos enterado, ayer lo se lo dijo a mi Fijo, a ver cómo se porta usted, porque yo voy a estar con, pero le va a recibir Joe Biden, yo Biden ¿eh? y de esto ya hemos hablado, en calidad no de presidente del gobierno de España, que a Biden se la rasca, bueno, se la rasca a este, a Narabus, os podréis reír los que nos veáis... Te... A mí me dicen aquí que, que tenemos mucho público de izquierdas. Joder, yo me llevé una alegría, tres pares de narices, por eso a veces me dirijo al público de izquierdas también. Por mucho que os reáis, con andar poníamos los pies encima de la mesa. Y, y a Felipe González le respetaban. Y a Mariano Rajoy le respetaban. Este le toman por el pito de un sereno. No, este se ha desmarcado la red Le toman de la prensa, por el pito de un sereno, pero digo que le va a recibir Biden en calidad de, de próximo presidente de la Unión Europea. Eh, que este le están no, además arriba es muy curioso, porque me ha sorprendido mucho la afonía que tiene, eh que puede ser que es un problema crónico que tiene y para un político que te falle la pero, voz es terrible y de hecho en algunas yo imágenes... En las clases, pero se las iba a cobrar a precio de gasolina. En algunas imágenes, único que ha venido con Sánchez, le está hablando prácticamente al oído. Está hablando Lula, de... Lula, ¿le está hablando sí, casi sí. a Lula? La próxima porque visita que tenemos, la de, de, que viene... Debe tener un problema la voz muy grave. ¿eh? Bueno, y, y además y, en el y el discurso, una de años. Y en el discurso que ha hecho con el rey, tenía alta voz y tal, y se, le, y se le entendía bastante mal, porque tiene una afonía, no sé si era un problema crónico o un problema puntual. Probablemente sea un problema no respiratorio. Y me ha recordado vocales. una anécdota histórica, que cuando cae la dictadura de Primo Rivera, el rey llama a Cambó para que se haga cargo del gobierno y Cambó tenía un cáncer de laringe, oh. no podía hablar. Y le dice, mire, en esta situación yo no puedo hacerme cargo. La idea del rey era que Alba ocupase el Partido Liberal y Cambó los conservadores hacer antiguo, un onda. nuevo turno. Era una buena idea, Alba se desmarcó rápidamente y Cambó puso la acusa del cáncer de laringe que tenía. Sí. Y además la razón que dio es necesito la voz para dirigirme al pueblo y convencer a los demás políticos. Claro, y bueno, renunció, ¿no? Claro, renunció. Y entonces la izquierda, al final, ¿cómo lo resolvió? Pues como resuelve siempre la izquierda y sobre todo el Partido Socialista pues dando golpes de Estado, ¿no? Tal vez y... se hubiese evitado la guerra civil. Hombre, claro desviado. que se hubiese evitado. Y entonces hicieron, como eran Galán y García Hernández, de los 1930. Os doy unas clases también a los Podemongers que nos ven. Galán, García Hernández, 1930, Jaca. Y buscando por ahí, que ahí veréis, no el primer golpe y, y, de Estado, y, y, pero pero uno de los y, 1527 el, el, el rico, que ha dado el Partido Socialista. El y lo operaron en Londres. Del cáncer de la claro, y, sobre, catalán, y, y sobrevivió. La semana que viene, para coronarnos, tenemos la visita de Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Es guerrillero, no sé, eso de ex que se pone, pero bueno, guerrillero, con un pasado guerrillero que además nunca ha ocultado el M-19, que es el grupo terrorista con el que funcionó él. Pues eh, se jacta con las banderas de, de su grupo terrorista por las calles y las plazas de Bogotá, que lo he visto recientemente cuando estuve además allí hace escasas semanas. Y para colmo les damos la medalla de Isabela Católica a él, a su mujer... No sé qué tiene que ver la mujer de este señor ahora en esto. Y a la Pelosi. A cinco, además, a, a cinco... No, no, pero no es la mujer de Petro, ¿no? No, Pelosi, no, no, no, no, no, digo que además a Nancy Pelosi. Lo no, que faltaba, ya, ya, ya. lo que podía haber salido de ahí no, en sus no. tiempos, porque ahora ya lo tendrían un poco más. Bueno, vaya usted a saber, ¿eh? Pero porque esto de trabajar para Dios por la mañana más. y para el diablo por la tarde, esto está ya muy pentado Sí, lo que pasa es que parece que encima no les castiga, les castigarán la otra vida, esperemos, porque aquí se jacta mucho de todos nosotros. Bueno, algunos en la Segunda Guerra Mundial terminaron ahorcaos, ¿no? Eh, que Pero ahora ya nos adentramos hacia un momento crítico en la situación iberoamericana, todos los países han girado a la izquierda, salvo muy pocos en los últimos años, y ahora vamos a ver si se pueden cambiar las tornas o no, porque los sistemas electorales han cambiado mucho en estos países. No te preocupes Manuel, porque tengo que hacer el último corte de publicidad pero como el tema da, vamos a dedicarle la última media hora del programa y después al final hablaremos un poquito de economía y te preguntaré por algunas cositas Manuel Bernaldez y a ti también Manuel Salva de, de Bruselas y esto que ya insinuamos que le he forzado un poco a Centeno, le he hecho el atraco de, de preguntarle un poco cómo, cómo valoraba ese nuevo procedimiento digamos sancionador de Bruselas y tal, pero le dedicamos unos minutos más todavía a este, asunto, a este asunto de la visita de Lula hoy a Madrid. Un instante y regresamos.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 Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, situado en primera línea de mar, en medio de un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas, el Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, pues teníamos, ahí estoy, ahí estoy bien, ¿verdad? Teníamos dos totales y los vamos a utilizar, uno del presidente brasileño y otro eh, de Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente pues, del gobierno de España, esperemos que sea ya solo solo un ratito, si no termina de cargársela. Vamos a escuchar a Lula primero. ¿Y qué pasó Con los chinos? Sacaron ventaja... De estas inversiones, y no sé qué milagro hicieron mas, ellos, concreto, pero que, Trump, tenemos datos concretos que, que nos muestran que, de que mientras Trump que é, empresas é, China para se presentó como Estados candidato y diciendo e, e que había e, e que salir de China e, e implementar e empresas no en nuestras em partes, China ya era la segunda economía mundial y creo que llegará a ser la primera economía con una diferencia. Hace mucho tiempo, muchos años, que China no tiene la guerra. Y creo que eso es prueba de que con mucha paz se puede sacar ventaja de las inversiones que son realizadas para la promoción del bienestar social. Y por esta razón, me preocupa muchísimo el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Nosotros no hay dudas de que condenamos la violación de los derechos de Ucrania por Rusia a partir de la invasión. Pero no sirve para nada decir quién tiene la razón o no. Bueno, yo os lo traduzco un poco al, al castellano así, al, al de la calle. Eh, o sea, bien, lo, lo que dice Lula está bien, ¿no? Viene a decir que a los chinos les va de puñetera madre y se están forrando porque llevan la leche de tiempo sin darse de bofetadas ni entre ellos, ni meterse en ningún conflicto internacional sin tener ninguna guerra. Y que claro, cuando no hay guerras, es decir, cuando si no hay guerra hay paz, ¿no? si no hay guerra hay paz, esto, eh, bueno, hombre... Supongo que este es bastante más de, de lo que parece, desde luego más que el que tiene a la izquierda, pero pero digo la reflexión que, que tampoco es que sea la leche de profunda, ¿no? Y en, en periodos de paz, pues pues claro, la economía florece y, y a los países, como a la gente, como a las familias, pues pues les va bien. Ya. Hombre, le hubiera faltado decir a Lula, y si además se respeta ya la seguridad jurídica, y no se viola y se agrede la propiedad privada, y si se cumplen otra serie de garantías que, pues pues eh, pues en fin, en las democracias occidentales y liberales pues nos gusta a respetar, pues eso, la seguridad jurídica, la libertad privada de los contratos entre particulares, esas, esas cosas que a la izquierda le parecen minucias, chorradas y que además eh, la izquierda y la extrema izquierda y la izquierda terrorista acostumbra a pasarse por el forro o por las armas, pues ya hubiera redondeado Lula el, el argumento. Estos son cosas que se me vienen a mí a la cabeza así, a abuela pluma, y no quiero hablar mucho más. Bueno, contestación de, bueno, un trocito de Pedro Sánchez Pérez Castejón y seguimos unos minutos más con el debate y pasamos a hablar ya de Bruselas y de economía. Y como dice el presidente Lula, tiene ahora una visita importante a, a nuestro jefe de Estado y ha hecho tres preguntas, una sobre la posición de Brasil en Ucrania, dos, cuál es la, la interpretación que nosotros tenemos, dos sobre vivienda y tres sobre eh, los salarios reales. Y voy a responderle telegráficamente a las tres, en relación con la posición de Brasil eh, en Ucrania. Bueno, yo, yo creo que lo ha dicho el presidente Lula, eh, Brasil ha vuelto, Brasil es una potencia global. Brasil durante años desgraciadamente no se ha escuchado su voz, ha estado en sí mismada, no ha sido activa en la resolución de conflictos y en la respuesta a desafíos globales que tenemos. Nadie puede imaginarse el que podamos responder al desafío de la emergencia climática sin el compromiso de Brasil. Por ejemplo, de Bruselas y de, di y de dinero. Eh, bueno, no pasa nada. Como os digo que esto es una gran familia, esto está bien, esto le da salseo. Joder, menos mal que, que no, nos, no nos hemos hecho nunca, que yo sepa, un, un esperanza aguirre. ¿Os acordáis? Aquello del de caja Madrid. Bueno, eh, respondía a varias preguntas el, el figura. Eh, Claro, hemos dejado justo la parte, ahora ahora se lo que ha pasado, no pasa nada. Bueno, Ucrania y Mercosur, decía eh, también que habría que intensificar las relaciones entre la Unión Europea y Mercosur. Este ya está en modo presidente de la Unión Europea y eh, ya no recuerdo qué tema era hace un mes, que, que bueno, ya, ya estaba él como si ya lo fuera, que le dije yo, tranquilo, figura, no lo corras, que te quedan tres meses. Pero la presidencia semestral es algo representativo. Yo creo que allí va a seguir la señora Bounaye, bueno, va claro. a todos los Una cosa es que, que le ponga hay. ojitos y otra cosa que le claro, vaya a dejar que, charo a este, yo, que el que yo, le meta yo, yo ahí, creo que, que le meta la cuchara en el guisado. Yo guisao. creo que está exagerando el papel que va a tener la Unión Europea durante seis meses. Parece que va a resolver todos los problemas en, en un cargo meramente representativo Totalmente. y que va por turno, o sea, que Totalmente. va siguiendo la lista y al que le toca pasa y ya está, ¿no? Si tuviésemos que depender. De, ...cada seis meses de la generalidad de que se le ocurriesen a los gobernantes europeos... ...todavía sería más desastre de la Unión Europea... ...o sea que yo pienso que en realidad... ...él se ha encontrado frente a Lula, podemos decir... ...con un espejo que le da una imagen deformada... ...una especie de Callejón del Gato... ...él, eh, eh, no sé, él, él está en guerra contra Ucrania... ...como miembro de la OTAN... ...y al punto le viene Lula hablando de la paz... ...que no le vendas armas... ...y que voy a ir allí, que Donbass y Crimea... ...es de ruso y patatín y patatán... ...y se ha encontrado realmente... ...igual le gustaría ser Lula... ...pero resulta que ya no puede ser Lula... ...él ya es un miembro de la OTAN... ...estamos en guerra con Ucrania... ...y formamos parte de Europa... ...y, y eso lo tiene que asumir... ...y se tiene que olvidar el señor Zapata... Y, y está adoptando un papel, podemos decir, lógico en la política española. Eh, muchas veces criticamos a los rusos porque invaden, porque invaden eh, Ucrania y en cambio nos la con Marruecos que invade el Sahara, que había sido una provincia española. No olvidemos que el Sahara llegó a ser un momento una provincia española igual que era Río Muni y Fernando ¡Oh! Po. O sea, habían sido parte de, de la organización territorial española y, y nosotros nos dejamos invadir por Marruecos y ahora le damos la razón a los que Marruecos y por qué no se la damos entonces a los rusos con Ucrania. Pero si, si el señor Zapatero fuese lógico, a mí un día se debía levantar de la cama, tener una especie de camino de Damasco y quedarse del caballo como San Pablo. Ya les, y, ya les estás liando, porque no saben ni dónde está Damasco. Valdobí te diría que en, que en Egipto. Seguro. Y, y, y, y Pablo de Tarso tampoco dónde sí, está Seguro, es. pero, pero este hombre igual un día se levanta y dice oye, pero si Rusia ha invadido Ucrania, igual que Marruecos, el Sahara, pues vamos a dar la razón a Rusia. Y, pues no sé, es un enigma el amigo Sánchez, ¿eh? Igual encuentra a Sánchez cuando se levante, es ni el baño, o sea que tampoco nos podemos esperar mucho más. Pero aquí la respuesta que veíamos de, de Lula es la contradicción absoluta que existe dentro de la izquierda, pues con el modelo eh, que vemos en Europa, pues influenciado por la Unión Europea y la ONU al máximo nivel, y el iberoamericano pues con países como eh, el, de, el de Lula da Silva, Brasil o cualquiera de los otros que ya no vuelvo ni a mencionar porque todos los conocemos. Ese modelo en el que está influenciado por Rusia y por Cuba y obviamente China ejerce un papel fundamental en todo lo que tienen de inversiones en, en Iberoamérica que son enormes y millonarias. De hecho, tienen, hay muchos países de estos que están prácticamente hipotecados con China para el resto de su vida. Entonces vienen esos modelos que son completamente contradictorios, en el que desde la Unión Europea y la, y la ONU se está, pues obviamente sin posicionarse con ninguno, ¿no? pero favoreciendo pues, esa Ucrania en la que está toda esa agenda 2030, toda esa destrucción a la familia que nosotros entendemos, y que pues, paradójicamente choca pues, con ese modelo ruso de izquierda, totalitaria que vemos en Iberoamérica, que no es ni mucho menos que defiendan la familia tradicional, pero sí que van en contra de muchos de estos postulados de la Agenda 2030 aberrantes, porque a veces pues se les puede despertar algo de sentido, que es poquísimo, pero sí que es verdad que no están a favor de todas esas agendas liberticidas que tenemos en Europa y que ellos quieren protegerse. Entonces, no veremos a prácticamente ningún país, por no decir ninguno de izquierdas iberoamericano, que se posicione, obviamente a favor de Ucrania, pero Además, que se quiera mojar en este sentido porque se mete en un conflicto con las dictaduras tradicionales iberoamericanas de Cuba, Nicaragua y Venezuela y obviamente con China, que es un socio estratégico. Y Rusia también está muy presente en Cuba, que no deja de ser desde donde emerge todo el bal que padece Iberoamérica. Entonces, obviamente no se pueden posicionar y en todo caso, además esto eh, se les puede ir de las manos en cualquier momento. El pueblo de lo crea Cuba, además. Por supuesto, ¿no? Y, y, y, o sea, todo este mal comunista ejerce desde Cuba y se va extendiendo este cáncer, que además, aunque no lo pensemos, porque no lo queramos ni pensarlo, tenemos aquí instaurado ya desde hace muchos años, lo tenemos en el propio gobierno, que vienen de allí, que vienen formados de todo eso. Y nosotros estamos retroalimentándonos con ellos. Entonces, pues al final, que eh, Lula da Silva no se moje en, en este sentido, pues está claro, porque se debe a, a Rusia y a China, y algo de razón pueden tener, porque lo que estamos defendiendo en muchos casos con Ucrania, pues quitando las penurias y las de que están pasando, muchas de las familias que se han tenido que ir del país y que están allí, que es tristísimo, es que estamos defendiendo un modelo que es una auténtica basura, que es el que estamos viviendo en la Unión Europea. Ya, pero como estamos hablando de ideologías criminales, genocidas, asesinas, aparte de ladronas, por supuesto, y expropiadoras y violadoras de, de, de la propiedad privada y de otras muchas cosas, pues, pues ¿qué le vamos, qué le vamos? a hacer, a ver si este me lo sacáis, es que hace mucho que no me sacáis nada, que no me, no me subís nada, joder, estoy yo fastidiado, quiero otro millón de reproducciones y no, y, y no las, bueno, las, las tengo, las tengo en, pero, pero hombre, hacerme el favor, los que estáis condenados a, a grabar distrito, distrito por las noches. Bueno, vamos a hablar un poco en los minutos que nos quedan de algún día al, todavía no llega el momento vamos a hablar un poquito en, en los últimos minutos de Bruselas porque eh, hacía alguna referencia con Centeno que lo quería desaprovecharle porque además de hablar de Lula y de, y de la guerra de Ucrania y de Rusia Roberto Centeno es catedrático de Economía y hombre, de esto sabe y sabe sabe muchísimo, Bruselas va a multar, ponedme los dos pantallazos que os he pasado antes por favor, bueno lo publican todos los digitales pero yo lo he cogido porque me ha parecido a mí bien, del del maestro Jesús Catero de voz populi, Bruselas multará por semestre a países que no reduzcan déficit y deuda como España. Bueno, pasa nada, lo voy leyendo yo. La sanción iría creciendo cada seis meses, como ya decíamos con Centeno, hasta un máximo del 0,5% del PIB, salvo que el resto de socios comunitarios certifiquen que el país incumplidor ha adoptado acciones efectivas. Ahí está. Siguiente pantallazo, la Comisión Europea, es el primer párrafo para complementar un poquito, ¿eh? y con esto ya abrimos el debate. La Comisión Europea va a exigir a los países más endeudados reducciones constantes de sus ratios de déficit y deuda públicos. También prevé multas cada seis meses que serán acumulables para aquellos que incumplan esa senda de ajuste pactada con Bruselas. La propuesta para reformar las normas de disciplina fiscal presentada este miércoles dará, no obstante, más flexibilidad a los Estados miembros para diseñar su ritmo de recorte de la deuda pública, ya que cada gobierno acordará con la Comisión un plan fiscal a cuatro años ampliables a siete bajo ciertas condiciones. Bueno, como ya ha echado antes la cuenta Roberto, no lo voy a repetir yo, pero el 0,05% de multa o de sanción, sobre el PIB de, de cada país semestralmente, pues en el caso del PIB de España, que estamos en un billón y medio, pues lo calculaba ante Roberto en 600, 660 millones, me parece, no, eh, si, si, no recuerdo, si no recuerdo mal. Esto va siendo acumulable. Esto, eh, Manuel, yo es que, claro, no, no es lo mío la contabilidad, tampoco me, me es ajeno, ¿no? eh, menos, menos que, que el mundo del derecho, que es algo tres artículos que me aplicaron a mí el resto me, me viene siendo bastante abstruso pero por qué siempre tengo yo la, la sensación de que igual que te, te acuerdas cómo se decía aquello de traductor traidor sí. de que al final el balance y el traductor, papel esto es lo, lo aguanta lo aguanta todo bueno, qué yo te yo parece tienen que tomar una medida aunque sea modesta ahora mismo pero eh, un porcentaje que parece ridículo pero que no, no. indica un camino que hay que empezar a tomarlo. Estamos hablando de muchos millones. Porque, ¿eh? claro, la, claro. La, la deuda soberana es un problema gravísimo que hay que va a ser el próximo crack que va a haber si no se controla. Y el déficit, lo que viene, eh, los déficits se están cubriendo con emisiones de deuda continuas. ¿eh? Claro. Por lo tanto, en algún momento habrá que pararlo y eso habrá que reconducirlo. Y realmente, yo creo también lo que ha dicho el ministro Escribá, tiene lógica, ¿eh? tiene también lógica, porque eh, donde hay que recortar es lo que no sea el gasto social. Ya, lo que, lo que pasa, pasa es que no, eso ser, no tiene no tiene de recortar Podés, lo que no es pantallazo social. de expansión, porque no. ¿qué es gasto social? Porque Hombre, claro, estos, yo estos, creo que, son que, que los se, tramposos, ahí lo van a meter todo. Yo creo que se está refiriendo al tema, podemos decir, el desempleo, todo el tema de la jubilación, etcétera O sea, la seguridad social, o sea, todo, todo lo que sería el gasto social, que es muy importante, de, de un presupuesto del Estado. Pero entonces tienen que recortar en lo que no es lo social. Y esto van a ser capaz de recortar... No, ya te digo yo, claro, que no, no es que no sea es no, que no les da la gana. que no tiene vocación de hacerlo. ¿Qué va? que contratarán más va? Para ver en qué recortan en lo, claro. en, en lo que sea. Claro. ¿Eh? Lo, lo, eh, lo, lo lógico, lo lo lógico, lo lógico sería recortar, eh, eh, entre comillas, parques y jardines. En lo superfluo. Pero esto va a ser capaz de meter y la, y la y tijera en, en eso. Estúpidos y absurdos, no, ya, sabes, ya sabéis. Tienen que tener la vocación de hacerlo y van a perder entonces mucho clientelismo. Porque hay que empezar, por ejemplo, en todos los asesores que hay, en todas las administraciones paralelas que existen, en todo el tema político, eh, sindical, etcétera, y, y ahí bajo bueno, con la idiosincrasia del propio sistema. ¿eh? O sea, que realmente no se puede tocar el gasto social porque sería catastrófico para el país, pero lo no social, pues aquí sería como el ocio y el negocio. O sea, el negocio no había que tocarlo, pero el ocio había que pegar un, un, un tajo espantoso. ¿Van a ser capaces de hacerlo? Claro, pero fíjate, Manuel, tú que tienes experiencia empresarial, vamos, yo no he sido nunca empresario, pero en fin, eh, me, me, estoy bastante más cultivado que, que, medio, que medio gabinete. Tú entonces, fíjese la diferencia, no, no quiero llegar luego muy corto, eh, lo dicen que soy un pelmazo y tienen razón. La diferencia entre manejar un Estado o manejar una empresa privada, medio igual, pequeña, grande, medio pensionista, mediana y tal. Tú tienes, no sé, pagas 30, 40 nóminas. Y entonces dices, claro, ha dicho don Manuel Fernández y ha dicho, bien, el gasto social, las dos terceras partes del presupuesto de un país, más o menos el 60% y tantos por ciento eh, es sanidad, es educación y lo que los economistas llaman los estabilizadores automáticos es decir, subsidios de desempleo, pensiones 9.100.000, 9.200.000 eh, no pensionistas que son un poco menos pero bueno, eh, 9.200.000 subsidios, eh, subsidios o pensiones que tiene que abonar el Estado y eso es lo último que dejan de pagar porque si no, ahí sí que salen a tiros los abuelitos y con toda la razón y les dejan de votar, que es lo que más pánico le puede dar a un político, vale entonces, ¿qué te queda para recortar? Como dice en el presupuesto de un Estado, Manuel Bernaldez, es muy poco. Tú tienes una empresa privada. Mañana de repente, pues, en un contexto en el que están subiendo de repente los tipos de interés, ninguna broma, y en el que dices, uh, cuidado que vienen curvas, ¿no? y tú vas ajustando tus numeritos de aquí al cierre de ejercicio, que quedan todavía siete meses o, o, o ocho, y dices, vamos a ver, claro, es que... Y, y te miras, lo primero, la, la, la primera partida, gastos de personal, ¿no? Y, y lo haces al revés de lo que lo hacen muchos consejeros, y algunos hemos conocido en las comunidades, autónomas que empiezan a marranear y precisamente de ahí es de donde van pasando a, a, al, al cuarto al quinto, es decir a partidas que no tal, cosas que saben que van a tener que pagar, claro eso es una gestión irresponsable de una administración pública, no sé si se me está entendiendo sí, sí. Eh, pero tú empresario privado dices joder, si es que yo he calculado un presupuesto con el que solo puedo pagar 20 nóminas no puedo tener 30 personas y hay muchas más cosas que puedes ir recortando. Eso es una gestión responsable. Pero esa frase tan sencilla que estoy seguro que todos hemos escuchado, que hay que administrar como si fuera tu propia casa, pues es que les da esa actitud absolutamente igual, pero si es que aquí es todo es propaganda y demagogia y ese es el problema es que político. que tiene pinta que son que pródigos todos, ¿eh? son pródigos, ¿eh? son mal errotos, ¿eh? Pero que manera, ¿alguno de ellos va a ir a un proceso penal, ya no hablo de la cárcel, a un proceso administrativo contra él por haber hecho... ¿No va a pasar? Porque no lo... No a, a de, una de administración pues, eh, de apropiación indebida pero por, por, por hacer una administración completamente de su estructura no va a pasar entonces pues les da exactamente igual y es propaganda y para adelante y si sale bien y si no también porque ellos pues, ya tienen pues, su posición, posiblemente repitan como diputados, como concejales en alguna otra asesoría y ellos tienen su vida completamente resuelta Totalmente. pero lo que hablaba mi tocayo Manuel es una auténtica vergüenza que no tengamos sitios donde poder recortar que existen, pero como son ellos mismos los que se van a cortar las alas, eso es imposible que suceda. Y nos pasa pues en cuando se habla de pues es reestructurar el número de diputados autonómicos, eh, nacionales, bueno, es que no, no va a pasar jamás, pero lo que tendría que haber es un estudio en condiciones que se hable de todos los millones de euros que se están derrochando pues en esas entidades a en las que se dan subvenciones en esos sindicatos, en los propios partidos políticos, porque muchos de ellos se les llena la boca de decir que no quieren recibir por subvenciones pero luego las aprovechan para crear también otra estructura pues de sindicatos y de, y de otras entes Ahora vamos a que puedan nutrirse un poquito, de bien. ellos para su bien como Creo. es lógico, porque si no juegas como juegan ellos te van a destruir, entonces tampoco los estoy, estoy juzgando los que han hecho eso con sus partidos nuevos recientes, porque que si no es imposible. Entonces lo que hay que es de hablar de una política pues realmente pues es inexistente, porque las nuevas generaciones que se están viendo en política pues creo que también carece mucho de, de esos valores, pero hay que esperar que puedan aparecer, porque eh, se está viendo pues el también han secuestra si secuestrado la educación, Manuel, ¿qué, qué va a aparecer bueno. aquí? Vamos un poco por los sindicatos porque toda esta mugre ideológica, todos estos, eh, mira, para tres minutos no, no me voy a poner no me voy a poner insultar a nadie, toda esta mugre ideológica hay dos factores, esto vamos es de, de primero, de preescolar, de columpios, de, de economía, de la vida y de sentido común, factor capital, factor trabajo, vale. Entonces el empresario pone, pone la nave, pone el capital, pone la inversión inicial y luego tiene que haber unos mendas que se pongan el mono azul, unos mendas que somos todos. ¿eh? Que yo, la práctica totalidad de mi vida he sido pues, he sido un empleado por cuenta ajena, más o menos distinguido. Lo habré ganado mejor o regular, pero he sido un empleado toda la vida. Factor trabajo. Vale. Hay un ERE. O se fumigan a toda la empresa porque, pues porque te vas, eh, los americanos lo llamaban el chapter 11, de, te vas a te vas a la quiebra o, o, o te declaras en suspensión de pagos, echas la persiana y adiós. Bueno, pues al trabajador siempre un porcentaje, es verdad, y pequeño, que debería ser más, pero bueno, eh, le cubre el fondo de garantía de depósitos. ¿Cuántos empresarios he conocido? Yo he conocido unos cuantos, eh, no es una puñetera frase hecha. En otros tiempos y, y no tan lejanos. ¿Cuántos empresarios he conocido que tenían su casa hipotecada y que se han quedado en Bragas? perdón un Exacto, calzoncillos. para pagar para pagar, para para la pagar las nóminas por sí. porque al trabajador sindicalistas come gambas vagos inútiles que el día 1 de mayo os vais a manifestar por no sé qué chorradas cuando lleváis tocando ¿eh? cinco años cinco años engañando a Garamendi los dos primeros que pensaba que eres comunistas mano un tropo y que se iba a desayunar cuando con... lo llaman el día del trabajo porque es el único día que tiene Coño, que porque tiene es tiene el único día que tienen y algo igual que están hacer poniendo unas sillas y ayudando puede ser que por eso es el día del ¿Trabajaba el resto de los días? No siempre, creo que siempre lo, lo cuento, hubo, hubo un compañero, a mí me tenía un respeto, claro, me odiaban mucho, algunos, otros no, otros me daban abrazos, pero me tenía un respeto de la leche y algunos un odio visceral porque al principio, cuando el medio de comunicación en el que yo trabajaba, que era muy grande y trabajé 20 años, pues se celebraban las elecciones sindicales y tal, ¿no? Y me dice un día un tipo, con evidente ánimo de provocarme, además después de comer, que es mala hora, me dice, oye, ¿tú por qué no bajas a, a votar? a votar en las elecciones sindicales. Nunca. Me tenían ya, eh, ya eh, como al conejo en la diana. Que... Este liberado, además. ¿eh? Claro. Sí, sí. Este no era un liberado, este era un pocazas... Este ¿Sí? ¿no? Pero lo, los liberados era peor porque no estaban ¿Sí? nunca en la redacción. Exacto, no. Estaban dos horas jugando a un billar que les había puesto allí la casa en, en el local sindical y luego se largaban porque eran... La mayoría de más no estaban en la redacción, estaban en servicios de documentación, que ahí había muchos, no sé por qué, porque coincidía siempre así. Y, y me dice, ¿por qué no bajas nunca a votar en las elecciones sindicales? Y entonces le contesté, dije, si te lo tengo que explicar. Primero, estoy esta mañana por la tarde. y Segundo, igual te da una hemorragia cerebral, así que casi no. Pues te voy a quitar un día la corbata, me dijo. Te voy a quitar un día la corbata. Dije, como no me cojas como al rey aquel de Castilla, aquel, aquel, como no me cojas durmiendo, son la peor caspa y la peor casta. ¿Qué sentido tienen los sindicatos, don Manuel, Bernaldez y Zalba, que tienen un porcentaje de afiliación de un 7 y pico de un 8%, que son auténticos. Entes depredadores de dinero del erario público que solo sirven para chupar del bote. Para chupar del bote, hombre, no sé, cuando estaba, estaba establecida la esclavitud infantil, había jornadas de 20 horas. Están, además, ese 8% está inflado por temas políticos, por intereses, Oye, claro. pero no están defendiendo en realidad ni ese 8%. Y, y porque, porque, porque pi chupan asociar. del bote de muchos sitios. Algún día podemos hablar de cursos, de los cursos de formación. Estos cursos de formación, así de las empresas. La, la es, cosa empresitas. La, vice, la vicepresidenta, que ahora están lanzando el estrellato, tiene muchos latiguillos sindicalistas, ¿eh? Hombre, es que, es, es que esta señora, esta eh, Yolanda, Yolanda Díaz, lo único que ha sido en la vida es sindicalista... ...y estaba regando macetas en Ferrol hasta hace cinco años, hasta que el macho alfa le dijo... ...eres la elegida... ...con esta voz no, porque el hombre no, no la tiene... nunca no, podcast ahora, eres la o elegida... ...o igual en la intimidad, sí, ¿eh? tiene mucho no, éxito... ...no, no, pues, no, no, no. bueno, tiene éxito... ...no, no, no es el caso de Yolanda Díaz... ...porque además fíjate cómo han terminado, ahora ya... ...claro, mata, mata no sé si es aficionada al teatro... O, o, o, a la, o, a la mitología, ...o a la mitología griega... Eh, ...no ha matado al padre, porque que sepamos... ...no es su padre, pero, eh, pero bueno... Pues, ...pues ahí está ya buscando eh, su terreno eh, su propio... ...su padre natural era sindicalista, creo... ¿no? ...sí, es de familia eh. sindicalista... Respeto, profesora de Derecho del Trabajo, no sé si titular o auxiliar. Eh... El Derecho del Trabajo que es el, el menos derecho que hay, porque está cambiando continuamente. ¿eh? Claro, es o sea, peor que el fiscal todavía. Eh, exactamente. Joder, pues El fiscal era una puñetera locura, te enviaban todos los meses las actualizaciones Pero a mí lo grandes, no lo grandes Los grandes los mercantilistas, los civilistas, los procesalistas. Está... Pero el Derecho del Trabajo y el Derecho Fiscal son derechos adjetivos, podemos decir, ¿eh? Fíjate, y ya terminamos con esto, esto no tiene nada que ver, ahora que dices derechos adjetivos, ¿no? Si es que hace, hace falta una revolución en la educación, hace falta que volvamos a tener generaciones más formadas. La generación más preparada de nuestra historia, no saco el dedo como mañeco, que luego, que luego, que luego me hinchan. Estructura y con esto terminamos. Ayer o anteayer que compartía también una charla con otro diputado, de no del gobierno, que estos no me hablan ni hacen bien, me tienen bloqueado la en Twitter, eh, hablando de la estructura, una estructura enloquecida de un gobierno con 22 ministerios. Y con una presidencia, bueno, y tres vicepresidencias, y 22 ministerios, porque cada vicepresidenta es ministra de unas cuantas cosas y tal. Entonces hablábamos, cuidado, cuidado, que por una vez no voy a, a calificar ni adjetivar, Ministerio de Igualdad, por ejemplo. Y me decía este diputado, dice, pero ¿cómo coño vas, perdón, cómo diablos vas a hacer un Ministerio de Igualdad? Si la igualdad es un derecho, un Ministerio, desde, desde la tradición de la Administración en España, pero en Francia, en, en, en Inglaterra, los ministerios son de. De patas de herramientas de instrumentos concretos del Estado, la justicia, el un Ministerio, las relaciones exteriores, necesitar un ministerio, el, el derecho administrativo. ¿no? Efectivamente, la, la, la igualdad es, es, la, es, es la, eso, la política que tiene que llevar a cabo cualquier gobierno. O sea. Claro, dices, de igualdad. Bueno, pues la igualdad te da que estar transversal, lo que ser todos iguales. Transversalmente repartida, que les encanta la palabra entre todas las áreas ministeriales o ser subsumido. Tenemos ¿no? un ministro hasta de la memoria democrática. Dices, eh, usted es ministro de memoria democrática y con esto nos despedimos, que creo que estoy ya casi fuera de tiempo. Eh, y, y, eso, ¿Y eso qué coño es? Como dijo Jordi Puyol de la UDEF, ¿y eso qué coño es? Terminamos con la celebración. Que parece que es el tapado además. ¿eh? Que, eh, sí, bueno, ya lo ha dicho Carlos Cuesta, nos ha dado una noticia que, que están intentando que hay gente que dicen por ahí por los mentideros, pues yo lo había oído todo y puede empeorar y me, ¿eh? entró, y me entró la risa el otro, la otra noche en una cena me invitaron a cenar y dije bueno pues te invitan amigos que están todos los días en el congreso pues habrá que ir y, y me, me sonaba la música de bolaños y, y casi se me atraganta la única copa de vino que bebo en la cena no dije no estáis de, estáis de coño si son las 10 de la noche que ha visto no no de verdad y ahora ya lo ha dicho es la anécdota que cuenta del banderillero que se encuentra cobrador ah, civil Cuéntelo. y que dice que todo puede empeorar ¿eh? degenerando, degenerando y la otra gente pató, el torero, que le pregunta y, y le dice a, a don José, ¿y usted qué? Dice, yo soy catedrático de metafísica en la universidad. Hay gente pató. Hay gente, hay gente pató. Don Manuel Zalba. Siempre un placer, no te quejarás, que has estado bien escudado con tus tocayos, don Manuel, y conmigo. Y me he sentido muy bien asistido, además, en una mesa flanqueado izquierda y derecha por, por dos auténticos Siempre sabios. Muy a gusto, y dos rico. conversadores y dos tertulianos extraordinariamente agradables, don Manuel Bernaldez. Muchas Muchísimas gracias, Abrico. Siempre por su buen juicio, su sentido, común y su sapiencia en el campo del, del derecho que siempre es, es, es un campo complejo y abstruso para los que no somos abogados ni somos juristas y gracias también a todos vosotros porque sin esto los que nos veis pues no tendría, sin vosotros digo esto no tendría sentido. Mañana ya será jueves, cuídense y hasta mañana.